Es que mira cuántos huevos. Bueno, los voy a dejar aquí, ¿vale? Los voy a dejar tranquilitos y no los voy a molestar. Hola, muy buenos a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, nos hemos venido a este, a este charquito, a esta charca, ¿no? Que tenemos aquí. Y bueno, la idea era meterse un baño, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, he venido en moto y el caso es que lo único que tengo son, son botas. Entonces, va a ser gracioso meterse con, con botas en... En este sitio porque no me fío de, de bañarme de descalzo En un sitio que, bueno, el agua está medio estancada La verdad es que corre un poco, pero, pero está medio estancada, ¿no? Y no se ve mucho el fondo porque, porque está oscuro Entonces, mejor, mejor me meto, me meto mejor con botas, aunque sea Lo que pasa es que, bueno, luego al volver en la moto ya verás Tú lo, lo que me va a mojar, pero bueno, parece que está sano porque hay bastante, bastantes algas y, y bueno, antes he visto por ahí una serpiente justo aquí al lado espero que, que no me pique la pierna o algo de eso y bueno, también he visto pececillos, así que bueno, eso significa que, que el agua está sana era un poquito de cosa meterse en este agua lo que sí, bueno, como no corre tanto, pues está mucho más calentita que, que la del río así que bueno, al menos eso no nos va a suponer tanto impacto además se está pegando el sol fuerte, así que apetece, apetece bañarse bueno, pues venga, vamos con ello Uy, qué bueno está este agua Está muy blandito el suelo, está muy blandito el suelo, está blandísimo Está súper blando, tío ¡Ay, qué rico! <risa> Me tenía que... por la... por la Ha ¡Atrajo el agua dentro de la cabeza! ¡Guapo! Mirad esto, chavales. ¿Ves qué pasada? Dios. ¿Cuántos huevos? Dios santo. Es que... A mí no hay que ver, mira dónde estoy. ¿Sabes? Estoy... Estoy arriba del todo. Mira qué vistas. Qué vistas. Increíble. Buah. Eso sí, ¿eh? Subir me ha costado un montonazo Y bueno, a ver Mi plan es saltar al agua desde aquí No sé cómo lo veréis vosotros Yo lo veo altito, ¿eh? Pero bueno, yo creo que se puede, se puede hacer con cuidado, ¿vale? Y puede estar guapo Pero mira lo que tenéis aquí, es que Es una pasada desde ahí hasta aquí Mira que hagas, mira que hagas Ay, no, no, Es un bigote uh. Me he sacado un moco, me he sacado un poquito <ríe> Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy, hemos pegado unos saltitos La verdad es que no me esperaba saltar desde tan alto, la verdad es porque tampoco cubre No cubre demasiado, la verdad es que, bueno, más o menos me llega el agua por aquí y Entonces me daba un poquito de miedo, pero nos hemos atrevido y la verdad es que me he quitado esa, esa espinita. Seguiremos buscando sitios donde saltar este verano eh, Ahora mismo corre un poquito el aire y me está entrando todo lo fresco hace un rato hacía un sol bastante fuerte y estaba un poquito más de calor, pero lo bueno de este agua es que como no se mueve mucho, eh, está calentita, entonces no es como el río en el que estuvimos, por ejemplo ayer, que estaba todo el rato el agua corriendo con bastante fuerza y, y estaba congelada, además que estaba a la sombra porque estaba entre árboles, entonces bueno, este agua está bastante buena, el problema es que bueno, da un poquito de asco porque hay muchas algas, eh, está un poquito más verdecita, pero claro, no está mal, no está mal. Bueno, el próximo día lo que vamos a hacer es intentar dar unos saltitos desde aquí Unas volteretas, La intentaremos retomar porque bueno, ya hace hace tiempo que no hago volteretas Así que así que lo intentaremos eh, Lo iba a intentar hoy, pero bueno, como tengo botas, por he venido con la moto, pues no voy a poder Así que, así que bueno, no, no pasa nada, no pasa absolutamente nada Porque la diversión puede seguir el resto del verano que todavía es muy largo pues nada, me despido en este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Venga, hasta luego!